Nacido Domingo García, bautizado por algún filósofo como el Ingeniero del Cielo, Santo Domingo de la Calzada descubrió, tras abandonar la idea de hacerse monje benedictino, que su destino era ayudar a los peregrinos que transitaban el Camino de Santiago, en dirección a la tumba del apóstol. Para ellos construyó caminos, calzadas y puentes que también facilitaban su peregrinación. Ese encuentro místico y también humano que hoy, siglos después, sigue siendo paradigma de comunión y unión. ¿Y qué son los caminos sino la materialización de estos valores? ¿Su traducción física a la dimensión espacio-temporal? ¿O qué es la ingeniería civil sino la suma de arte, ciencia y técnica para hacer realidad esa conexión? ...para dar forma a esas infraestructuras... ...que unen personas y lugares. En esta labor de los ingenieros... ...de ayudar a los ciudadanos a alcanzar sus destinos... ...reconocemos la figura de Santo Domingo de la Calzada... ...cuya festividad, hoy orgullosos, conmemoramos. En este hombre, en su figura... ...descubrimos algunos de los principios que deben guiar el trabajo de los ingenieros, nuestro trabajo en definitiva, en el quehacer profesional. Principios como la integridad y la responsabilidad, demostradas en esa búsqueda del bienestar y la seguridad de los demás. Pero también principios como la innovación, la creatividad y la excelencia, porque Santo Domingo fue, por encima de todo, un precursor, un hombre adelantado a su tiempo, aunque con seguridad, no fuera consciente de ello. No quiero dejar de destacar otros de los valores que caracterizaban a nuestro santo y que hoy nos inspiran en nuestra labor como ingenieros. Me refiero a la constancia y la perseverancia, porque todos los esfuerzos acometidos en el pasado para lograr una red viaria acorde a la sociedad en la que vivimos, nos obligan hoy día a luchar por su mantenimiento y su mejora desde todos los puntos de vista. La Asociación Española de la Carretera, en esta fecha tan señalada en el calendario de los ingenieros, quiere reconocer el ejemplo que Santo Domingo nos ha dejado y hacer un llamamiento para que su legado permanezca como herencia inmaterial de las generaciones futuras. Santo Domingo de la Calzada también levantó hospitales, iglesias y otros edificios públicos destinados a mejorar la vida de la gente. Que su figura nos anime a seguir construyendo un mundo mejor, más justo y sostenible a través de la ingeniería. A todos, a todas, feliz día de Santo Domingo de la Calzada, patrón de la ingeniería civil.